¿La de Argentina ¿Sí? o la de España? Bueno, el libro de familia está acá en Argentina. Se hice todo el trámite en el Consulado argentino, en España. De España vale. En España el... tiene que que Vamos a ver. Tenéis que tener en cuenta que, aunque eh, venga un documento eh, dentro de dos o tres meses, si eso es dentro de dos o tres meses no estáis aquí, Podéis iniciar la tramitación de eh, la renovación de ese documento antes de que llegue el plazo de vencimiento. Ok, ok. Entonces, estando allá antes de que venza, puedo iniciar el trámite de, para renovarlo si allá en quieren, España. Tienes que iniciar el trámite en tu país para la renovación de la documentación que te puede vencer cuando no estés allí, que estés aquí. Vale. Es muy sencillo. Si te vence el 6 de abril y el 6 de abril estás en España, pues no vas a esperar hasta el 6 de abril para renovar la documentación, porque se entiende que empezarías a actuar vencido el plazo. Ajá, ah, está bien. Entonces yo antes puedo empezar a hacer la renovación, estando allá. Pues correcto. Está bueno, bueno, gracias, gracias. Sí, te Estamos en vivo. Milton, te hace una pregunta, Milton. Dime, dime, te escucho. Milton habla, John. Eh, una preguntita, Milton. Eh, ¿Tú me puedes colaborar? donde ingresaste para conseguir el teléfono para lo de la recogida de frutas en Valencia? Por esta escasez pues, que va a haber de, de, de, de obreros para ese trabajo, ya que viva al bicho, no ha podido entrar gente acá, que es la que hace ese trabajo, entonces no hay una posibilidad para los que estamos acá regulares. Mira, todas esas, todas esas publicaciones que hicieron del trabajo, yo las vi en mil anuncios, en Infojobs, en todas esas páginas se están publicando constantemente mucha demanda sobre esa fruta, en Murcia, en Alicante en Girona creo que también hay tienes que meterte a mil anuncios ahí miras todo y tienes el contacto de las empresas que están buscando contratación ah listo güey. muchas gracias don no, eh, fíjate en Telegram también en Telegram salen todos ¿eh? en Telegram, entra y ahí, ahí sale ¿eh? ayer, lo, ayer, el otro día lo, lo explicó don Luis, en Telegram están todos anunciados ¿eh? Ay, muchas gracias, Ricardo. Don Alberto, yo creo que eso de pronto no puede pasar, pero usted nos podía explicar cómo fue la regla re, para regular a todos los inmigrantes en la crisis del 2009 en España y puede que de pronto esto se repita en ese momento de pronto que el gobierno le dé por por eso. Yo he escuchado por ahí noticias, pero no ninguna falsa, ninguna cierta, pues el año 2009 eh, el gobierno era del Partido Popular, eh, creo que en aquel momento eh, era el Partido Popular. Y, eh, y ya no me acuerdo muy bien, pero yo creo que en ese momento estaba el presidente José María Hernán López. Sí, sí, y, sí. La pues es que era el mismo no me acuerdo. Pero bueno, eh, en cuanto a la regularización eh, lo que yo sí tengo entendido, porque además trabajaba allí, es que eh, las, las eh, formalizaciones de la ciudadanía de la nacionalidad española, además de residencia y de opción, se accedió a hacer por carta de naturaleza. Sí, ¿Por qué, papá? La carta no que es por los decretos. Vale. alguna otra pregunta que le dieron a hacer al letrado. Lo tienen gratis, eres muy amable, les contesta que el sí. pregunta. ellos están en vivo. Claro que sí. Ellos no saben que están en vivo. No puede ser de otra forma. En este momento hay que echarnos todos una mano bien, y colaborar. Están pero yo doctor. quisiera preguntarle al doctor, si me lo permiten. Si claro no hay sí. nadie. Sí. sí yo puedo, tengo... Sí. Ah, que yo quería también hacer una pregunta. Bien pueda, entonces hágalo usted. Eh, es, es simple, si yo no llego con el dinero que tengo que poner, por ejemplo, para la visa de estudiante y Juliet, poder ir con mis hijos, que cada uno vaya con la visa de estudiante, ¿qué, ¿qué pasa? Se no me lo actualiza automáticamente? ¿A tarjeta roja? ¿Cuál es la tarjeta pregunta, blanca. señora? Ana. A ver, espera. La pregunta es, eh, yo tengo dos hijos. Que van a ir con visa de estudiante y yo también, desde Argentina. Pero el dinero no llegamos con lo que pide la visa de estudiante eh, para todos. Entonces, yo quiero saber si esos requisitos, por eso, por el dinero, me lo rechazan. Ellos piensan que todavía no estamos en vivo. Si no cumple los requisitos, será rechazado, la visa de estudiante será nula. Uh -huh. O sea, llevo dinero, pero no suficiente como para aguantar, digamos, eh, como dice, 500 y pico de pesos, por, de euros por mes. Yo Llevo dinero para los primeros meses, pero no para todo el año. Ya. Yeah. Bueno, eh, para la visa de estudiantes se, se requieren una serie de cantidades durante el tiempo que dura la, la formación. Entonces, si no lo no cumple usted, pues entonces no le dan la visa estudiante. Ah, está bien. Entonces tengo que seguir juntando más plata. Pues sí. sí señora. Ana, ¿usted está en Telegram? ¿En, lo, en el canal de Preclives? Sí. sí, por supuesto. Después escríbame, así le digo algo sobre eso. Bueno. Mm. Okay, no sé si se puede decir por YouTube, no es que no se lo quiera compartir a todos los, los amigos. Pero hay una forma en que uno puede demostrar eh, usted ustedes si traen, por ejemplo, los dos hijos suyos, eh, con el dinero de ellos dos podría hasta llegar a pasar los tres. Es una sugerencia. Ah, bueno, ok. Después te digo yo bien, después te busco, digo A ver, se lo puedo comentar en, en Telegram. Sí, bueno, sí, yo bien. después te busco. La, la, la, sí, señora, ¿Sí? lo vas a ver. Las, la visa de estudiante cuando se la expide a usted, eh, se la dan si usted acredita y tiene una serie de documentación económica, apostillada o, digamos, verificada y certificada, que tiene una capacidad económica suficiente para durar todo el tiempo de la formación aquí, usted y sus hijos. Si no lo tiene, no lo acredita, no lo verifica, pues le en la, la visa de estudiante. Ahora, Alberto, si yo agarro y tengo, ponele, que me voy con una cierta cantidad, pero yo ya voy a trabajar las 20 horas semanales. ¿Qué? Voy a tener para todo el año. Yo voy a trabajar las 20 horas semanales ¿Qué? para todo el año. Bueno, sí, puedes trabajar y estudiar a la vez. Claro. Prilines, ellos ahora no me oyen. Ponerme las preguntas en el no, chat que yo se las voy preguntando. Y yo sea, todavía no sabía. Si yo voy a, eh, yo voy a trabajar y estudiar a la vez. Ponerme las preguntas sí, que se las pasen. La 20 horas semanales que, que, que sí dejan, ¿no? Que está permitido. Sara, o con eh, perdona, eso no he escrito mal este, tu nombre. Esperemos que digamos, ninguno esté este, en el baño. Yo creo que no, porque eso es una asunto que, que entre nosotros. nosotros. Ya, pero es que, señora. La visa de estudiante está hecha para estudiantes que vienen con una cantidad de dinero y que el trabajo, si bien es cierto, pueda ser una, un impulso económico para ese perfil, no es lo mayor, lo fundamental. Lo fundamental es que la, el estudiante, una visa de, de estudiantes es crea los Sí, eh, pues sí, ponen, eh, vemos diciendo siempre lo mismo. Sí, nosotros hace, retorcemos la legislación para que nos dé lo que queremos que nos dé, pues no nos llega, por ejemplo, porque usted viene, viene con una visa estudiante, pero claro, lo que quiere usted es trabajar. Es decir, usted lo que quiere es venir aquí para trabajar, lo que pasa es que se ha cogido pues la colectiva sí. de la visa estudiante. Sí. Como usted, pues hay mucho o sea, que no, no porque yo, te, yo quiero seguir una carrera. Estoy de acuerdo, ¿sabes? no se presenta un abogado estando tumbar. Estoy de acuerdo, pero sí, pero es que, para es que, señora, yo le digo que si usted quiere hacer una carrera, tendrá que tener unos recursos económicos mmm, adicionales y adecuados para poder usted vivir en un país, que no os digo que sea España, o cualquier otro país, ¿eh? con sus hijos y poder. Sí. Eh, Digamos, aprovechar el tiempo de formación. De Pero si ver, no puede entiendo. usted, no tiene ese dinero, usted no tiene esa cantidad y necesita trabajar, pues entonces no, es que no sé. ¿El ¿El no es la visa? Entiendo cuál es el espíritu sí. de la visa estudiante no es que de En mi opinión, trabajar? también. Este, y en eso eso es de muchos de abogados, también. Ah. Entonces, si ¿sí que me conviene otro tipo de visa? Claro, ya no es la de estudiante ya no quería usted estudiar en la UAM no sí voy a seguir voy a estudiar de eso sí voy a estudiar porque justamente me iba a ir en junio Mira pero no me voy en junio porque me abogado, hicieron mal mala desde de las de, la camas madre mía estoy de acuerdo con de vosotros nuevo. y uh -huh. este y tarda seis meses y entonces pues, eh, pensaba irme en diciembre era lo que pensaba antes de que pasara todo esto de la pandemia pero si mm. hay otra cuestión, otro tipo de visado que pueda hacer y no sea el de estudiante, yo igual voy a ir a estudiar también. Pues me hay como 105 supuestos, de hecho. Eh, o sea, sé que hay otro tipo de visado, pero si el que no me conviene es el de estudiante y me conviene otro, lo hago a, al otro. Claro, pero tendrá, mi idea también es, pensar. o sea, uno de mis objetivos es ir a estudiar. Claro, tendrá usted que mirar eh, cuál es la... Eh, la, la situación que a usted le viene mejor ¿Mm? ¿Tendrá, usted bueno, que ver es, tendrá usted que ver cuál es la que eh, le conviene a usted mejor ¿Mm? gracias ¿No? vale. don alberto buenas tardes quería hacerle una pregunta soy marina de aquí de méxico hola marina ¿cómo está? Uh -huh. Oye, un, un inciso, perdonar, había... el que no, tenga no, no, no, la tele no, no, no, puesta, sí. que la pague ¿eh? Que estoy oyendo por ahí una tele, el que sea, que la pague perdona Marina, sigue, sigue. Habla Marina, habla Marina, que se escuche. es que sabes que, que hay tantos micrófonos abiertos que dice absolutamente todo el sonido, si me escucha don Alberto. Eh, sí. Don Alberto, yo quería preguntarle algo. Eh, a ver, me ha comentado respecto a quién me, qué me, sí, quién me iba que a preguntar qué, primero. Que están muy abiertos todos los micrófonos. Y me... ¿Qué me quería preguntar primero? ¿Eh? Con respecto a la vigía eh, de documentos que llevamos hacia España. Ariel claro. piensa que ellos eh, no saben que estamos ya pues, si en el. Vivo. Pedido, están ejemplo, siendo 2019, naturales. Pues Don no Alberto iría. tampoco lo sabe. Solo lo sabe. Con que... Nosotros en el 2020. Primero, ¿con quién estoy hablando? ¿Qué me, qué me, qué me con Marina de México. Vale, a ver, Marina, ¿qué es lo que pasa? Es que no nos no, no, no ha oído bien. A ver. Acá estoy. <risa> sí, es que están, están abiertos los micrófonos y se Sí. Sí, mi pregunta era la siguiente. Eh, con respecto a la vigencia de los documentos que llevábamos, eh, usted nos había comentado que si los documentos que necesitábamos llevar eran del 2019, la gente pues no servía. En caso de que estuviera solicitado en 2020 y por lo del estado de emergencia que hay ahorita en España, quedaría como suspendida la vigencia. ¿Es así? Sí, eh, el estado de alarma, tiene un efecto procesal administrativo, que es la suspensión de la vigencia. Cuando se lente el estado de alarma, nosotros tenemos que empezar a contar los días para que esos documentos no pierdan vigencia. Claro, esa es la idea. Perfecto. Muchas gracias. Nada, mujer. El estado de... Eh, tiene un efecto, pues, ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, hola, buenas tardes Sí, le habla Marcelo Marcelo sí, de Marcelo de Argentina Muy eh, bien. Es, la primera, es la primera vez que me Puedo llegar a conectar pero desde hace tiempo Que lo, lo sigo al sí. grupo este, Soy un docente De acá de, de Argentina Y tengo sí. también como la mayoría Tengo la intención de continuar mi vida O rehacer mi vida allá este, estuve mirando Y escuchando atentamente el tema de la homologación eh, más o menos creo que tengo las cosas en claras que tengo que comenzar a tramitarla desde acá eh, pero una duda tenía en el aspecto legal que quería preguntarle tengo 20 años de antigüedad acá quería saber si esa antigüedad eh, existía algún convenio con españa para trasladar esa antigüedad eh, para la jubilación para futura que pueda llegar a tener allá para qué la jubilación futura que puedas llegar a tener allá? Si hay, claro, existe algún tú, convenio ¿sí? con, el, con España para, para sí. trasladar esos 20 años de antigüedad que yo tengo acá. Tú has trabajado, Marcelo, durante 20 años en España, ¿no? No, no, no, no aquí en Argentina. Ah, vale, vale, vale. Bien, sí, sí, sí, sí. Entonces tú te quieres venir aquí a España y cobrar la pensión aquí, ¿verdad? En un futuro, creo que todavía tengo bastante tiempo, digamos, de, para poder trabajar. Sí, sí, sí, que se puede. Si es posible, eh, si hay eh, posibilidad de cobrar tu pensión aquí a través de la solicitud correspondiente y el formulario correspondiente de la Embajada de Argentina en España. Yo tendría que hacer alguna gestión administrativa aquí en Argentina para, para llevar esa... o corroborar Comunicarlo, y va, comunicarlo en la en el Ministerio o en la Administración Pública Argentina, comunicar que vas a cobrar el, el, la pensión allí, porque hay un convenio bilateral entre Argentina y en España, y España para la tramitación y la liquidación de pensiones. A través del consulado. Sí, no es usted el único, hay muchísimos argentinos que cobran aquí la pensión. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias. Ah, comunicarlo, comunicarlo en la... Bueno, viendo que el señor Luis nos dio el paso libre para hacer un vivo entre nosotros y que él interfiera, que estoy viendo, estamos en vivo ya en YouTube. Muy Quedan bien, Milton, ha sido el más listo de todos. Lleváis en vivo no, un vi, buen rato, vi. lleváis en vivo ya un buen rato. Uh, muy bien, muy Milton. Muy podéis seguir, podéis seguir, no os interrumpo. Bueno, ya a de paréntesis, Don Alberto, tengo otra pregunta. Yo, es pues, una de confinamiento en España. Yo he visto muchos cursos que lo hacen en línea y no se escribe. Y bueno, digamos que yo me inscribí a un curso X, que es una universidad en Barcelona que es muy famoso y todo eso. Bueno, muy bien, yo les puse bien. mi caso. Yo, yo en el momento. Un buen rato, lleváis en vivo ya un buen rato. Un alguien, alguien, alguien le está viendo ¿Alguien el YouTube? por internet. Por el el YouTube? YouTube, favor, apague los micrófonos para que no se repita. España. Puede ser Huawei P20 Lite, que creo que es el que tiene de sonido. Bueno, don Alberto, la pregunta mía es la siguiente: ellos me ofrecen que, que lo puedo, empezar a estudiar en línea, li, bien bacano. Yo les comenté, yo yo no, yo no estoy en el proceso de, de pedir tarjeta ni pedir así político. Entonces, yo les dije, el curso va a durar dos años y yo a los dos años yo no tengo papeles para estudiar, para, para trabajar o para hacer las prácticas en lo que quiero estudiar, ellos me aseguran que después de que yo termine el curso y me gradúe, ellos me cogeguen a una empresa para yo terminar el año, los tres años para regularizarme, no sé si eso será legal o, o me dicen que ellos sí que no tienen problema y que con el pasaporte me puede inscribir normal a la universidad. Por dónde no puedes inscribir en la universidad, Milton. Con el pasaporte no. Que tienes que tener la documentación adecuada para poder acceder a los, a los cursos formativos la universidad y demás. Pero con bueno, pasaporte, ¿no? No, y, y le cuento un Alberto y son varios que me han dicho, son como tres universidades que me han llamado, me han contactado conmigo y yo les digo, yo no tengo NIE. No, no importa, con el pasaporte pues empezar a estudiar, que tranquilo, que el NIE no es indispensable. Y yo, pero yo lo que yo leo y he escuchado, que tengo que tener el NIE que no. Es... Están como que intentando vender cosas falsas y me imagino tra no. tratándolo de no sé de qué aún. No, tienes que tener un NIE, ¿vale? Tenéis que tener cuidado con las ofertas de facultades y demás, porque sin el NIE no puedes entrar en ninguna, eh, ninguna eh, facultad de estudios superiores. ¿no? Para hacer, vale, un yo hacer un curso normal y corriente y no se ha arreglado, te hace falta nada de eso. Para la facultad de la universidad sí. Alberto, una pregunta un que nos hace, que nos hace Xiomara desde YouTube. Que, ¿Qué documentos la recomiendas traer apostillados? De, de Venezuela, viene Xiomara. Pues mira, eh, le recomiendo que traiga apostillados y depende de la circunstancia que tengas. Está casada el libro de familia, el certificado de matrimonio, las certificaciones de nacimiento literales de sus hijos, ¿vale? y certificación natural, natural suya de nacimiento ¿Mm? y bueno si tiene algún eh, estudio superior pues el eh, certificado de aprovechamiento del mismo también apostillado ¿Mm? pues mira, certificados también apostillado. estudios ¿Mm? y no, bueno. Bueno, si tiene licencia de conducir que se la traiga también para poderla luego tramitar aquí cuando tenga el NIE o la tarjeta blanca ¿Mm? Alberto, Albert. ¿vale? Sí. Quería uh -huh. hacer una pregunta. Sobre el tema de apostillar, ¿tienen vencimientos los apostillados? No, una vez que están apostillados están verificados, ¿vale? Lo que tiene vencimiento es para lo que utilizas esa documentación, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, un documento apostillado, si me está diciendo la apostilla de la Haya, ese documento es verdadero, es verídico. Es como si yo ah. voy al notario. El notario da fe pública de lo que yo estoy haciendo, un negocio mercantil, un negocio civil le está dando fe pública, le está dando validez. Otra cosa es lo que hago con ese documento, si sí, eh, prescribe o oh, si sí, caduca. ¿De acuerdo? El Pero, documento en o sí o sea, no caduca, que lo, post... que lo, comenta, lo que documenta, lo que tendréis que tener en cuenta es que el documento en sí no caduca, lo que caduca es el negocio jurídico para lo que ese documento. Ok, o sea, si yo apostillo algo este año y lo llevo para el año que viene, no tiene vencimiento. Sí, Todo lo que está tú de vencimiento... Si tú apostillas un documento ahora. Eh, y lo vas a pretender utilizar dentro de un año, y el plazo para hacerlo valer es de medio año, entonces no te vale. La postilla sí, te dice que es certificado que está muy bien y todo lo que tú quieras. Pero el plazo para hacerlo valer ha prescrito. Ah, ok. Bueno, gracias. Otra pregunta, pregunta de, a, otra pregunta a, a, a, del chat. Alberto. Alberto, una pregunta. Eh, yo a tengo ver... acá registro profesional en... Alberto, una pregunta del chat. Sí. que nos dice migdonia vargas eh, Dice que si ella ha trabajado en colombia que si también suma la pensión de colombia aquí en españa cuando llegue la edad de solicitar la misma cuando llegue a españa y sea mayor se convierta mayor si la, lo que trabajó en colombia le puede contar aquí no en lo que trabaja en colombia es está eh, sujeto al sistema laboral de, de colombia lo que aquí la pensión de trabajo, vale, las pensiones de que tengas por eh, liquidar eh, trabajo aquí en España y realizar trabajos en España es porque has estado dentro del territorio español, pero no fuera. Otra cosa es que tú lo cobres aquí, lo que hayas trabajado en Colombia, eso sí, lo puedes cobrar en España, puedes tramitarlo a través de la embajada. Pero sumar 10 años de empleado con la categoría profesional en Colombia. Más los 10 años que he trabajado aquí con otra categoría profesional no son 20 que me van a pagar aquí la pensión. Ah, ok. Perdona el que estaba hablando. Que... Ah, Ricardo, ya puedes, perdona. Ya puedes, Ricardo. Ah, gracias, Luis. Eh, don Alberto, una consulta. Yo tengo registro profesional aquí en Argentina. Me vencé en el año 20, 2022. Y si yo voy el año que viene. yo puedo utilizar ese, ese registro argentino para manejar allá? ¿Cómo? Es que te oigo fatal yo tengo registro profesional acá en Argentina registro profesional qué es eh, para conducir para conducir un registro profesional para conducir un, sí. un registro de conducir ese registro sí, sí. a mí me vence en el año 2022 yo lo puedo utilizar allá ahora si voy el año que viene o a fin de año para manejar allá me sirve para manejar una vez que tengas la tarjeta blanca sí ¿Ah? ¿Cómo? Es que te veo fatal. No, si no hay que sacar no, ¿El sí. profesional tengo que sacar, si no. No, una vez que, que tengas internacional, aquí. Perdón, internacional. Cuando tú tengas aquí la tarjeta blanca y tengas un nie, se procederá a la convalidación del certificado, de la licencia de conducir, vale, permiso de conducir, siempre y cuando en el origen sea sea válido, no sea, digamos, obtenido por otros medios, vale. No, no, no, no lógico, no es, es profesional, porque yo manejo taxi. Y nosotros sí, tenemos ¿no que aquí pero tiene que estar convalidado previamente. No puedes utilizarlo así directamente sin convalidarlo, ¿vale? Puedes utilizarlo, ah, bueno. con, puedes utilizarlo previamente sin convalidarlo durante los tres meses turista. Luego ya no. Luego tienes que convalidarlo. Ah, oka, oka, gracias. Eso deberías saber. Gracias. No. Hola Alberto, buenas tardes, a Guillermo ver. de Argentina. Uh -huh. Volviendo a las consultas. Se te acopla, ¿cómo? Guillermo, se te acopla, desacopla y ahora lo haces. Alberto, mientras Guillermo lo desacopla, te paso otra de, de aquí aquí del ya chat, está, está. de la apostilla. Vale. Espérate, espérate, Guillermo. Te paso Alberto otra de la apostilla. Muy bien. Dice dice Deli que que en tema del apostillamiento de documentos dice si llevo mi partida de nacimiento apostillada, pero lo presentaré en tres años, tendrá validez o ya no su partida de pues nacimiento. Este los procedimientos administrativos en España, una vez que se inician, la documentación que has de aportar tiene una validez de tres meses. No significa que el documento apostillado haya perdido su vigencia ni su validez, sino que para continuar el procedimiento que hayas iniciado no te valdría. ¿De acuerdo? Pero si no ha iniciado el procedimiento y lo ha apostillado hace mucho, ahí sí le valdría, ¿no? Si sí, no ha sí, le vale, sí, porque el apostillamiento lo que le da es la validez del documento. Claro. Vale. John, cuéntanos, que tenéis algo que decir hace rato. Cuéntanos, John. Sí, buenas noches, Prilines. Buenas noches, John. Una, don Alberto. Sí. La pregunta mía es la siguiente. Ahí tengo una conjunción. Las personas que tienen la hoja blanca con el NIEC que se titula resguardo, esa es la carta blanca. Sí. Ese documento yo lo puedo tomar como carta blanca, cierto. Sí, sí. Porque Por ejemplo, hay otra, bueno. hay otra que también le entregan a las personas que dice manifestación de voluntad. Entonces, si usted me puede sacar la duda, cuál uh -huh. es la diferencia entre las dos. Muchas gracias. Pues mira, eh, muy fácil. La, la diferencia que hay entre una tarjeta blanca y una manifestación de voluntad es que la tarjeta blanca la expide la administración pública y la manifestación de voluntad la haces tú directamente tu puño y letra. La voluntad que tienes de, de seguir tramitando el procedimiento de asilo o bien de protección internacional ante las oficinas correspondientes. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa... Cuando, por ejemplo, un estado de alarma como el que estamos ahora mismo y tienes la cita para dentro de, yo qué sé, 20 días, se ha levantado el, el, este, el, el estado de alarma, pues para que el Estado español eh, sea, digamos, vamos, para que siga tramitando tu solicitud, le tienes que hacer una manifestación tuya de voluntad propia. ¿Vale? No sé si me explico. Es decir, que tú, de tu puño y letra, lo que tienes que hacer es una manifestación a la Administración Pública para decirle a la administración pública que continúas en el procedimiento tanto de asilo como de protección internacional y la tarjeta blanca es cuando te dan la tarjeta blanca porque pues he mandado, has hecho la solicitud vale la cosa es la solicitud la solicitud que se hace eh, eh, da derecho a la tarjeta blanca y la tramitación digamos eh, del, del procedimiento de asilo de protección internacional da derecho a la tarjeta roja la, la, sí señor, la que tengo con el nie esa es mi tarjeta blanca, está claro. Sí sí. Ah, muchas gracias Alberto, sí. gracias presidente. El... Te paso Alberto, te paso, te paso otra del chat, ¿vale? Te paso otra del vale. chat. Mira, dice Maya Cortez, dice, ¿le puede preguntar a don Alberto si mi marido viaja con visa no lucrativa y nos lleva a nosotras hija y señora y al año cambia por otra visa? también puedo cambiar la mía y también trabajar no sé si me he explicado bien la pregunta Sí, eh, vamos a ver eh, la visa lucrativa es un eh, es una visa que da derecho a al tenedor de la misma vale en cuanto a los familiares de la del tenedor de la misma nada dice con lo cual los tenedores de la de, o sea, el resto de la familia tendría que procurarse otra otro tipo de visado vale mm, me he explicado sí pero ella dice la no, la no lucrativa no, no, o sea que se, su, marido, su marido viene con la no lucrativa Ajá. y creo creo yo no lo sé bien pero creo recordar que la no lucrativa sí trae también más más Ajá. dinerito a la familia Ajá se lo puede traer. Entonces, la pregunta es si luego el marido cambia la no lucrativa aquí en España al, al año, que se puede cambiar, ¿no? Vengo con la no lucrativa y ahora la sí. cambio por esta otra, uh -huh. que si ellas lo podrían cambiar, pues yo creo que también, ¿no? Cumpliendo los requisitos sí. legales. Es a ver, la, eh, en la visa no lucrativa eh, pues contiene los familiares también, ¿vale? Y tiene que tener unos medios económicos necesarios para poder mantener a la familia, ¿vale? de acuerdo claro Tiene y entonces su tener. pregunta es si luego lo cambia cuando se cumple el año que lo puede cambiar el tipo de visa sí. pues ella también lo podría cambiar pero supongo que también tendría que hacer el que no sea automático, sí, claro ¿no? eh, si lo eh, vamos a ver si cambia eh, el titular de la visa no lucrativa tendrá que cambiarlo la otra persona la mujer también y claro. si cambia y la mujer puede estar en otro procedimiento de visa que no tiene por qué estar dentro del marido con la no lucrativa. ¿Mm? Quiere decir que si el marido tiene una visa no lucrativa que coge a los familiares y al año o antes de cumplir el año la cambia, tendrá, va a llevarse por medio a los familiares que contiene esa visa lucrativa, no lucrativa, ¿de acuerdo? Y la mujer, si tiene durante ese año en su marido la visa no lucrativa, pero su mujer saca una visa de estudios, puede ser perfectamente sacar la visa de estudios o cualquier otro tipo de visa se entiende perfectamente fuera de la visa no lucrativa, estaría fuera de él. ¿vale? Con lo cual, el sostenimiento de las cargas familiares ya no le cogería al marido para tenerlos que mantener. Ok. Mira, te paso otra ya que estamos. Alex Hidalgo dice: ¿Le podría preguntar a don Alberto si me puede avalar mi tía con residencia española para que no me retenga mi dinero el banco por el tema de la visa de estudiante? Pues no lo sé. Eso sí que no lo sé. Yo creo, yo creo que sí, porque la visa de estudiante te, te pide que les demuestres que vas a tener, pues no sé si eran seis mil y pico euros al año, o que alguien te lo se comprometa a ponerlo. Y si encima es española, ¿no? Yo creo que sí. ¿La tía es española? Sí, dice que es española. Bueno, dice sí. que su tía... No tengo que mirarlo. Eh, dice... Eh, para avalar mi tía con residencia... Bueno, tiene residencia española su tía, residencia. Bueno, yo pienso que sí, pero usted es el, el profesional... Eh, tendría que mirarlo. Yo tengo entendido que con la visa de estudiante te puede avalar cualquier persona, puede ser tu tía o puede ser quien sea, siempre que acredite que dispone de ese dinero, claro, y se compromete a mandártelo. Que son, creo recordar que eran 500 y pico euros al mes, unos 6.000 al año. Uh -huh. Bueno, de hecho, hice una entrevista a Tamara, mira, ya lo, lo uh -huh. confirmó hice una entrevista a una chica estudiante que es Tamara, y efectivamente uh -huh. ella estaba así. Ella era de. No era de Rusia, yo siempre decía que era de Rusia, pero uh -huh. de otro país del este. Que no me regañes si ve el vídeo. Total, que sus padres estaban allí, eran de ese país del este, y le mandaban el dinero para visa estudiante, uh -huh. con la práctica. Uh -huh. Vale. Mira, eh, os lo, lo acabo de mirar. Para, a ver, Luis, te acabo de mirar el asunto. Ah, vale. Para tener la visa de estudiante se requiere una serie de condiciones económicas. Que bien las, tienes por, las puedes tener propias o las puedes tener avaladas. O bien por un, un familiar o bien por cualquier otra forma. ¿vale? Perfecto. perfecto. Bueno, no sé. sí. Hola, Alberto. Guillermo, de Argentina. Sí. Le, le quiero hacer una consulta eh, importante. Sí. Nosotros, bueno, yo acá en Argentina soy autónomo y tengo la intención de cuando ir a España y anotarme como autónomo, ¿no es cierto? Ya o sea, para ejercer cualquier tipo de trabajo o la profesión. Eh, ¿Cómo complementamos o hay algún plan o cómo? Porque no me va a dar los años completos, diríamos, para una pensión en, en España, ¿no? Eh, ¿Qué le hay para regular eso? Porque al hacer el aporte autónomo estoy aportando también para una pensión Sí, entonces la pregunta ¿Cuál es? Por eso, yo, supónganse yo voy me anoto como autónomo eh, Si y... tú, eres, tú eres argentino, ¿no? Argentino ¿Sí? pero estoy tramitando mi ciudadanía española Pero estás aquí en España, ¿no? No, no, no, estoy en Argentina todavía Vale, estás en Argentina Vale, Y entonces eres autónomo en Argentina en Argentina. Estoy tramitando mi eh, nacionalidad española, mi padre era español. Ah, que tu padre era español. Vale, vale, vale. estás tramitando, vale. Y entonces... Uh -huh. eh, ir allá, uh -huh. anotarme como autónomo también, ¿no es cierto?, para seguir con mi actividad. Pero sí, claro. bueno, sí, sí, eh, sí. ¿cómo sería el tema de los años necesarios? Eh, el no, no, vamos de... a ver. Eh, para eh, seguir continuar tu actividad empresarial o de autónomo aquí en España tendrías que tener las eh, digamos certificaciones o las eh, la documental necesaria que has tenido allí en España para que aquí en la Seguridad Social te anoten como autónomo igualmente y liquides las cantidades correspondientes mensuales, ¿de acuerdo? O sea que se abonaría la cuota mensual más un plan retroactivo. Toda la cantidad que tendrías ahí de autónomo tendrías que tramitarla aquí en España, ¿vale? A través del Perfecto. ministerio correspondiente, Ministerio de Asuntos Sociales. ¿Vale? Perfecto. Bárbaro. Porque allí es allí liquida unas cantidades mensuales que las tendrías que rescatar aquí, pero eso diríamos sería como la pensión de como el paro, ¿vale? una pensión de vida una pensión de lo que sea. Es decir, todo esto lo que haces es tramitarlo desde tu, eh, desde aquí de España en el consulado de, de, de en Argentina, ¿de acuerdo? Consulado de, de Argentina aquí en España, tramitar las cantidades que. Porque no vas a dejarlas allí en Argentina, no vamos a volver por acá. Si vas aquí a estar trabajando como autónomo, tendrás que recuperar esas cantidades. Una mera recuperación de. de, de cantidades que tienes que traer la para documental que la... necesaria la que reconoce. es las certificaciones y las acreditaciones de que ha sido toma ahí. O sea, para que me la sí, sí me he explicado bien. Sí, sí, sí, para, para que me reconozca en España lo he portado acá. Exactamente. Ah. De acuerdo. Jenny, pregunta, ¿qué ha levantado es? la mano? Espera, que había levantado la mano Jenny, la manita virtual. Jenny, pregunta. Don Alberto, quiero hacerle una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Buenas noches. Jenny. Bueno, ya está como. Buenas noches, Jenny. No, ya no, está en la tarde. Ya, buenas noches. Don Alberto, yo quiero hacer una pregunta. Mire, si yo quiero sacar una visa como estudiante para irme a España, ¿cuánto es la cantidad de dinero que me piden para poder sustentar que me voy a quedar allá? Pues eh, tienes que tener. Mira, eh, 500, lo acaban de decir en el chat, 570 euros nos están diciendo, al mes. Eso por, por, mes, por mes. mes? Pero ojo, Soy Jenny, aquí. no se lo tienes que dar a nadie, solo solo hay que enseñar que los tienes, que no se los uh -huh. tienes que dar a nadie. Uh -huh. Que ese claro, detalle es claro, importante. O sea, es tu dinero, si tú lo enseñas, mira, yo voy a estar un año, tengo los 6.000 euritos o los 570 uh -huh. al mes, si el curso dura o sea, más. Claro, pero yo lo tengo que mostrar físicamente. No, tienes que, tienes que acreditarlo. Lo acredito. Mm. Ay, con este documento es lo que yo muestro, el documento que acredito. Claro, tienes que acreditar lo que tienes esas cantidades. Ah, ya. Ya, don Alberto. Pues bien, no la, pues bien, por ejemplo, tu cuenta corriente tendrá un saldo determinado, ¿Ya? entonces el banco te expide una certificación de que tienes ese, ese saldo determinado. Y tú lo acreditas aquí. Ah, ya. Ajá. Ya, don Alberto, gracias. ¿Y cómo podría ser, don Alberto, si, si quisiera usar, o sea, que alguien me preste ese dinero para acreditarlo de esa forma y mostrarlo en migración? Si yo tengo un amigo que tiene ese dinero, 3.000 o 6.000 euros para... Una vale. mostrar, te va, na, vale. Un banco de tabala. ¿De acuerdo? El amigo mío tiene que darme un, por ejemplo, no sé, un papel que diga que él tiene esos 6.000 euros, que me lo va a prestar a mí para poder... Eh, estar eh, un amigo tuyo te, te tendrá que avalar, ¿vale? Y garantizar, ¿Sí avalar y garantizar tu estancia aquí en España a través de una documental que se hace en un banco. ¿Vale? ¿Y ¿Es lo, que, pero ¿qué es lo que tendría que avalar? Que ¿o? él tiene el dinero bueno, para bancarme a mí. Una, un contrato de pignoratismo en el banco. Tu amigo lo que hace es que unas cantidades que concretamente sostenimiento mensual es el 100% del IPREM, que son 535 euros, como bien hemos dicho antes, sí. eh, para, para Jenny, es lo que tiene que aportar es que eh, es el 100% del IPREM del índice de público retos de efectos retas de efectos múltiples, vale de acuerdo. Eso es Entonces, a lo, bien, bien. Entonces, es, no, lo, lo que tendrá que es garantizar que esas cantidades las vas a liquidar. ¿Por qué? Porque ha hecho un contrato de honoraticio o porque tiene un aval. ¿Vale? Vale. vale. vale. Mire, don Alberto, dice Patricia Núñez en el chat. Dice, mm. buenas noches. Dice, por favor, le pregunta a don Alberto, tengo un hijo en España irregular. Cuando yo llegue y pida asilo, ¿debo decirlo si me preguntan? sí y además que es, es necesario porque como el expediente de oficina de asilo refugio eh, el expediente coge al, al, al propio sujeto activo y a sus familiares entraría la tarjeta blanca él y su familiar ella y su hijo vale y otra que te que hacen también en el chat dice dice Josué álvarez dice buenas si estoy con visa de estudios y tenía turno para la toma de huellas, pero me lo cancelaron por el COVID. Mi visa de pasaporte vence el 30 de abril. ¿Cómo puedo, cómo puedo hacer para que me tomen las huellas? Gracias. Pues una, vez, pues una vez que levanten y se alce el estado de alarma, la Administración Pública recuperará la actividad, con lo cual el tiempo pasado no se considerará. Okay. ¿Preguntáis del salón o les sigo preguntando? Bueno, te pregunto otra. Mira, dice Jenny. Luis, espera. Espera que John está alzando la mano. Ah, perdona, que no lo he mirado. A ver, John, no, yo... venga. Ver que levanten... Hola, eh, Lo siguiente es información que puede interesarles porque en estos días que entré al vídeo y vi que una persona estaba varada, por decirlo así, porque no tenía una tarjeta. No sé si Luis se acuerda del señor. Esta es la tarjeta. El Iván es el español y me llegó en estado de alarma. Y es muy sencillo los pasos. Tener el correo, dirección, teléfono, pasaporte y el NIE y en 10 minutos le solucionan lo de la tarjeta y le llega así estemos en estado de alarma. Entonces esto es importante para que los pre-lines lo tengan en cuenta. Muchísimas eh, gracias. John, muchísimas eso. gracias por tu, la aportación que acabas de hacer. Venga, alguna pregunta, le transmito alguna del chat. Alguien tiene por ahí puesto, si tenéis el YouTube a la vez, ponerlo bajito, ponerlo bajito porque es que se acopla y se vuelve a meter la voz. No sé quién es, ahora lo investigo. Más preguntas. Mira, dice... José Amezquita, dice, buenas noches, Luis y prislenes ¿cómo...? puedo hacer para empadronarme si en mi domicilio actual hubo dos personas que se empadronaron y me dicen que no se puede hasta que ellos cambien de domicilio don alberto en principio no en principio eh, te puedes empadronar con la documental de propiedad o el contrato de alquiler vale mm. Vienen por el propietario, vienen por el arrendador que te da el contrato de alquiler, tú te empadronas en el, en el correspondiente ayuntamiento. No tiene por qué, eh, digamos, estar supeditado a la autorización de otras dos personas que estén en esa casa. Te van a hacer unas preguntas y demás, pero tienen, eh, digamos, el, el empadronamiento es una matriculación de una persona en un sitio para que lo geolocalicen. Nada más. Okay. No, no, no, no, Venga, Oscar, te has levantado la mano. Nada más. Gracias, Luis, muy amable. Don Alberto, es muy sencillo. Yo estoy inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín como comerciante. Doy cursos de inglés y tengo una metodología para aprender idiomas por colores. Yo enseño inglés en colores. Este es el trabajo que quiero desarrollar en España. Entonces, si yo llego como turista, ¿qué posibilidades tengo dentro de ese plazo los tres primeros meses de establecerme y quedarme allí a. Uh, Desarrollando el negocio. Hombre, eh, vamos a ver, eh, esto es, eh, de, es va dentro de lo que es una visa de emprendedor, vale, porque las visas de emprendedores cogen lo que son las eh, empresas determinadas y entonces de esas empresas determinadas están las las empresas que tienen su core business o su sea, núcleo duro de negocio en la tecnología. En este caso, tu forma de trabajar o de enseñanza es a través de de una tecnología distinta. Durante estás aquí durante los tres meses, ese tiempo lo que tienes que hacer es buscar la forma de mm, sacarse la visa de, de emprendedor. ¿Vale? Ah, entonces lo puedo hacer desde allá. Sí, desde aquí, desde aquí. ¿Y no tendría que regresar a, a Colombia, al, al, a la embajada colombiana, a la embajada de España en Bogotá? En principio no. Oh, qué buena noticia me da. Muchas gracias. Filiners, wow. qué rico. Estamos vivos. Mira, don Alberto, que nos dice Patricia. Que, que dice que si tienes a alguien irregular que no que ya tenía entendido que no podía hacerlo del asilo yo le he dicho que en mi opinión que no es así pero que te consultaba le consultaba a usted yo he escuchado que si tienes familia irregular allá no no no el asilo y la protección internacional es la obligación que se tiene del Estado de proteger la vida humana de una persona eso está por encima de todo y por encima sobre todo de la eh, situación administrativa que tengo ¿Vale? siempre y cuando evidentemente pues acredites y pruebas que eh, tienes esa situación de eh, riesgo. Digamos, esa Pero que no tiene nada que ver que tenga un familiar aquí regular, vamos. No, no, no, no, eso. No. Mira, y te dice: Mira, está que curiosa. Marcela Tedesco dice: eh, Vendí una casa en Argentina. ¿Puedo llevar los dólares conmigo? Tengo la venta apostillada por notaría. Eh, bueno, pues eh, eso lo hablamos hace unos días, que no estuviste hablando tú. El dinero que se puede traer. O sea que sí, claro. Y si lo tiene apostillado, ¿no? Que lo ha vendido por. Sí, sí, sí. La venta apostillada significa que la venta, aparte de estar elevada al público por el notario, eh, la venta está, digamos, certificada y está validada. El dinero, el dinero, dependiendo del dinero que se pueda traer aquí, si está autorizado a que lo saque de allí de su país o no. Esa es la clave. Ahí sería, efectivamente, si te lo dejan sacar de allí de Argentina o no, porque aquí no vas a tener ningún problema tanto si son 10.000 euros o más porque si es más rellenas el formulario y como lo tienes apostillado que lo has vendido la casa pues ya está el tema es eso que si se lo dejan salir que eso no ahí no entramos el, el tema está, el problema está en sacarlo de, ahí de su país y más argentino pero para ahí mírate el vídeo que os hice de las sí. monedas sí, sí, sí, si sí, tienes problemas problema. para sacarlo que no lo sé mira te dice maya cortez Dice: si nosotros viajamos con visa no lucrativa, el dinero que nos piden presentar puede estar en una cuenta argentina o tengo que cambiarlo a una cuenta española. ¿A una cuenta española? Mira qué curioso. Oye, piensan los prilines bien y bien. Me encantan las preguntas. Tienes ¿eh? o sea... sí. sí, que tener una cuenta española. ¿Eh? ¿Ah? Sí, sí, el problema. ¿Qué cuando es que... abren las fronteras? Pregunta Anton Jandín. No sabemos, antón Eso no lo sabe ni el gobierno en estos momentos. Mm. ¿De qué? No, que cuándo van a abrir las fronteras. De momento, paciencia, no sabemos nada. Estamos ahí nadando en una... Pues eso. Hombre, hoy había buena noticia, ¿no? Hoy creo que por primera vez aquí en España habían bajado los casos, sí. tanto de contagiados, que yo de esa estadística de contagios no sé dónde la sacan porque no han hecho test, pero de muertos también habían bajado, por lo visto. Sí, bueno, lo que pasa es que han muerto menos al día. Menos sí, al, día, ir, no, 600. No, van al día, han muerto a 600. Mm. Don Alberto, una otra pregunta. Sí. Por ejemplo, eh, si yo estoy acá eh, en España y estoy irregular y hago venir a mi esposa con mis hijos eh, y ellos van a venir como turistas, cuando le pregunten, y bueno, ¿usted casada? O si tiene su esposo, ¿dónde está su esposo? Si le pregunta por mí, que estoy acá, ¿tiene algún inconveniente? Eh, no, no tiene ningún inconveniente. No, eh, En este momento eh, no se va a proceder a ninguna devolución en ningún país. ¿vale? Y si viene tu mujer con los niños y eh, en plan turístico, pues viene aquí a reunirse con su marido y punto. No está bajo ninguna inspección policial, ningún... Por más que no, no estáis irregular... ilegales, Diego, no estáis ilegales, estáis irregulares, que es muy distinto. Ayer oíste al magistrado. Sí, sí, sí, Yo lo escuché, pero por eso, no, no, la duda de la mía era mía Llevo esa, un esto? año diciéndoslo y seguís con lo mismo. Lo muy bien. bien, Luis. Listo, listo. Ya me sacaste otra duda. Muchas gracias, claro. Alberto. Claro. Mira, don Alberto, te dice Natalie en el chat de YouTube, dice.. Sí. Bueno, es Edison Palomino en realidad, porque tiene otro usuario. Dice: Soy Edison Palomino, eh, llevo tres años y solo me falta el contrato. Mi hija lleva un año. ¿Cuándo la puedo regular por estudiante? Gracias. Lleva tres años en España. Lleva tres años lleva. en España, le falta el contrato. Supongo que es para el arraigo social. Sí. Y que uh -huh. su hija lleva un año. Y que uh -huh. cuándo la puede regularizar a su hija. Que pues uno. una vez que tenga él primero la situación regularizar, mientras tanto no podrá. Y en cuanto tenga el contrato, ¿no? Y ya lo claro. ya entonces. El arraigo social eh, le aporta a él una digamos eh, adecuación o certificación de estar aquí en España de forma regular, pero eso no significa que su hija lo no esté. ¿Vale? Cuando él lo tenga aquí, lo que podrá hacer es reagrupar a la familia, ¿vale? la reagrupación familiar. Perfecto. Y mira, y te dice Deli Tamani, dice, si viajo como turista y tramito en España mi visa de voluntariado, obviamente uh -huh. dentro del plazo establecido, ¿podría también conseguir permiso para trabajar? Esa es muy fácil, esa te la respondo yo. Sí, pero se, sería media jornada, las 20 horas. Claro, sí, sí lo hemos dicho antes también. Lo que hemos dicho en todos los vídeos, ¿vale? ¿Te dejan trabajar? Pero a media jornada, porque la otra media jornada no. tiene que ser para los estudios o para el voluntariado. Se supone que tienes que estudiar también, claro. Don bueno, Alberto, disculpe otra pregunta más. Cuando uh -huh. vengan, porque esto tengo que tomar una decisión importante para decirle a mis hijos si van a si siguen estudiando en Argentina o no. Uh -huh. y ellos van a venir por si Dios quiere y todo sale bien puede ser en julio o agosto o tal vez pueda ser mucho antes. Pero en el momento que venga, por ejemplo. Eh, cuando cruza la, eh, la, la migración, ahí la policía, el control policial, le preguntan uh -huh. si, si estuvo, si está en la escuela, porque como va a venir, por ejemplo, en agosto, y saben que en Argentina hay clases todavía, uh -huh. le pueden llegar a preguntar, si salta ahí en la computadora de ellos que, que mis hijos no están yendo a la escuela. No, eso no, vamos a ver. A decir que no estáis ahí bajo ninguna inspección judicial, ninguna, eh, digamos, instrucción. No hay, o sea que eso no es como las películas, que llegas allí y salta, por ah, pues mira, usted tiene una multa aquí desde el año 36 que no ha pagado. ¿no? Bueno. Vale, vale. O sea que pues, trayendo todo lo que necesita para venir como turista pasa tranquilamente. Tranquilamente como pasa todo el mundo. Vale, vale. Diego, que no están, lo que, lo, lo que no sería es que una vez que estén aquí luego no los escolarices, pero que a... Joder, a mí me trajeron mis padres aquí a un pueblo, yo sé que no tiene nada que ver, pero en medio curso y nos cambiaron de colegio cuando yo era un niñito es lo mismo tú a tus niños los cambias del colegio de Argentina al colegio de aquí el miedo mío era ese por si le llegaban preguntas no no, bueno, no no no no lo que ha dicho don Alberto no son esto no es un estado policial tú puedes tratar a tus hijos yo que sé, de vacaciones y luego escolarizarlos aquí si es lo que quieres buenísimo buenísimo muchas gracias lo importante es que sepáis que mientras que está el estado de alarma vigente eh, el estado de derecho no decae sigue el Estado de Derecho, vale, funcionando todas las instituciones y todos los organismos tal cual. Y también importante que mientras que esté el estado de alarma vigente no se devolverá a nadie en ningún país. ¿De acuerdo? Buenísimo, buenísimo. Mira, don Alberto, esta te, te va a gustar. Dice Marilyn Lin Ríos, dice don Alberto. Soy, ya verás cómo te gusta. Soy venezolana, pero estoy en Aruba. ¿Puedo solicitar el asilo sin salir precisamente desde mi país de origen, que es Venezuela? Claro, sí, sí. ¿Dónde se, puede utiliza, ¿Dónde se puede solicitar el asilo? El asilo se puede, utilizar, perdón, se puede pedir o bien en un puesto fronterizo o bien en territorio español. Las embajadas españolas en cualquier otro país es territorio español, con lo cual lo puedes pedir allí. No sé si me explica. Sí, sí, ha quedado muy claro. Ah, conciso, vale. ¿no? no te he querido. Dice Virginia González, dice, si yo sí. ahora a los tres años cojo la residencia por arraigo social, ¿cuándo me puedo traer a mi esposo de su país? Dice bueno, Virginia bueno, González, en YouTube. Pues Virginia, pues voy a decir lo de antes, es decir, el arraigo social no es un arraigo familiar. Si fuera un arraigo familiar, sí. Si es un arraigo social, lo que te hace es darte una tarjeta para que estés aquí porque llevas un, tra un tiempo trabajando durante tres años. Personal intransferible, no es para reagrupar a la familia. Cuando quieras traer a tu marido aquí, lo tendrás que hacer es una reagrupación. Y Uñas Cris, Uñas Cris, yo agradezco los comentarios que ponéis, eh, todos, pero dice que es que a los niños, eh, a ella le dijeron en una agencia de viajes en Colombia que a los niños oh. que si le podían preguntar algo en migración, que se lo dijeron en una agencia de viajes allí en Colombia, que si es verdad que a los niños cuando llegan. La policía le puede preguntar algo. En absoluto. Lo tienen completamente prohibido porque por el principio de todo, eso, eso suele ocurrir en Colombia, pero aquí en España, ¿no? España es un Estado europeo y los, la tarjeta de la Carta de los Derechos Humanos del Niño impide que un policía le, le pregunte directamente. Está prohibido. Al niño, niño mío, cuando yo lo entré en barajas, antes el policía jugó con él. Y era hablándole del todo feliz, eso no le preguntan nada. A los niños no les puedes preguntar nada de menos cuando estén para delante. Oye, y os quedaría claro a todos ayer que nos, ya que estamos, <risa> a la cabeza que nos pueden registrar el móvil por dentro. Pero lo dijo el siempre, magistrado, cuando... ¿eh? Que yo no le quise interrumpir, pero cuando lo decía yo, pero digo no le voy a interrumpir. O lo dijo clarísimamente, sin orden judicial, sí, no os pueden mirar el contenido de un móvil. Un aeropuerto, ni en Ruiz. la calle, ni donde sea. Si hay orden judicial, sí, pero si no hay orden judicial. No. A ver, estoy leyendo aquí a Alejandra Navarro. Alejandra Navarro, eh, dice: pregunto al letrado, que es venezolana, va a ser de Colombia, ¿vale? Es médico, ¿de acuerdo? A ver qué se me va. Te, te lo, lo leo digo, si bien. quieres. ¿Quién es? ¿Cuál sí, es? Me ¿Cuál era? Que te la busco. ¿Cuál era? Alejandra Navarro. Ah, sí, sí. dice Alejandra Navarro. Buenas, na buenas. pregunto al letrado. Soy venezolana. Y pienso salir desde Colombia. Soy profesional, médico. Al estar Ajá. allá y solicitar así lo tendría algún problema? En absoluto, ningún problema. Porque Sería bienvenida ahora mismo. Ahora te hombre, abrirían hombre, todas la las puertas, estarían puerta, puerta. un contrato y te ah, regularizarían sí. todo. Exagera un poco, pero. Sí, bueno, pues prácticas no es. Pero yo es, creo que es, sí, ¿verdad? Porque si pide, si pide asilo, seguro, vamos. No te hacen española de milagro. Pero vamos, no te hacen española, pero poco te falta. O sea, que vente en cuanto abran el aeropuerto. Sí, sí, sí, <risa> ningún problema. Tengo una pregunta para Don Alberto y Luis. Hala. John, hala. Una una, empiezo con Don Alberto, que es de interés para los crelines. Don Alberto, la persona que tiene resguardo y la persona que está irregular, en cuál de estos dos casos tienen derecho a un carnet sanitario físico. Y para Luis, ten, tengo unos números de ayuntamiento del Banco de Alimentos de Madrid, es el 010, no sé si Luis me puede corregir, 012 y 069. Estos números son correctos. Son correctos, te lo digo yo que lo rápido John son correctos. Y además son gratuitos. Son gratuitos y correctos. Vale, no sé si algún celular no te dejaría llamar, pero yo creo que sí. Lo mejor es probar, no le tengáis miedo. 010, 069, pruébalo, llama y ya está. Yo creo que son correctos. ¿Y cuál era la otra, John? Que no sé si... Sí. Don Alberto... Es que si tienes una tarjeta sanitaria dices. Sí. sí Hombre, ayer te dijo, tiene... John, ayer no sé si viste el vídeo, que el magistrado te lo dijo, que aquí no se va a quedar nadie sin atender. Sí, sí, estando sí, es regular que bien, pero... o estando irregular. En España Pero yo me aquí. refiero eh, yo me refiero, perdón, a la, a la tarjeta física, o sea, no que sea un, una cosa un, un, una no. salida de emergencia, sino una algo físico para que lo atiendan. Sí, sí, sí, sí. O sea, la tarjeta física te la dan cuando tramitas la documentación. Una no vez es que tramitas la documentación, tiene una tarjeta física. Sanitaria, sanitaria vamos. Don Alberto, le voy a tener que regañar y que baje el vídeo de YouTube, porque es que se nos está acoplando. Se ve que lo tiene ahí, es usted. No si puede bajar el volumen a YouTube, lo puede tener para ver el chat, pero bajarle un poquito el volumen es que nos vuelve a entrar el retorno. ¿Sabes? Ahí sí ahí perfecto, ahí perfecto. Y respondiéndole a John, yo en este momento estoy irregular, mi esposa, mi hijo y yo tenemos el carnet sanitario, el sí, tenemos físico. Yo, ¿Dónde lo reclamaste Milton? Sería una, no, una información no. muy importante para, para los crilines que de pronto no se Yo lo tramité que... en un ambulatorio con la trabajadora social, me dijo qué papeles necesitaba, empadronamiento, el, la escolaridad de mi niño, y nomás y el pasaporte. Ah, que viene esa información. Y me lo tramitaron en dos semanas, me dieron el carnet físico a mi esposa, a mi hijo y a mí. Uh -huh. Sí, sí, esa información es muy buena porque hay veces que no se tiene esa información y la gente no sabe qué, qué destino o ni qué hacer. Dice a ese, dice, yo también tengo dinero de una casa que vendí. ¿Me conviene entrarlo a España como argentino o llevarlo como español? Tengo doble ciudadanía. Gracias. De doble ciudadanía da igual, ¿vale? Es una cantidad de dinero, es un patrimonio tuyo y, y eso es indiferente. ¿De acuerdo? Lo que volvemos a lo de siempre. Mientras que para sacarlo de tu país, de Argentina, bien, aquí no hay ningún problema. Ya, ya que estamos, ¿alguien de Argentina nos puede aclarar si lo pueden sacar el dinero de Argentina o no? Que yo sé que aquí en la sala hay muchos argentinos. ¿Quién nos lo dice? Venga. Eh, Ricardo, uh, habla Luis. Eh, yo te lo comenté el otro día. Y es el tema es que te van a cobrar el 30%. La, la solución, una de las soluciones sería el, el Bitcoin, que vos diste la clase otro día. Lo que pasa que no sé cuál es la técnica para Sí, pero eh, una cosa, eh, Ricardo, gracias a un comentario, yo os decía el Bitcoin para ahorrar, pero tiene volatilidad. Pero hay otra, otras monedas que no tienen volatilidad que están agarradas al dólar. Yo, yo le había hablado el otro día, Luis. Soy Marcelo. Habla Marcelo. De Argentina. Sí, sí. le Había comentado justamente el tema de, la, de las restricciones que nosotros tenemos de la moneda acá. El caso de la, de la casa que, que van a vender, al momento de hacer la venta de la casa le van a cobrar el 30%, lo que acá se llama impuesto a las ganancias. Y para aunque, Perdona, va... Marcelo, aunque no lo vayas a ¿Sí? sacar solo por vender la casa. Sí, sí, sí, sí. A eso se lo llama impuesto a la ganancia. Ahora, al momento de convertir la moneda, se le cobra otro impuesto que se, ahora se, se llama el impuesto país, que es por el tema de la solidaridad que hay que tener con, la, con, la, con los que menos tienen en la Argentina, es una nueva ley que hay ahora. O sea, para convertirlo a dólar, a la moneda que fuera de euro, te van a cobrar el 30%. ¿Pero a criptomoneda Para, sacar, moneda, para sacar la plata, para uh -huh. sacar la, la plata ya no, porque te cobraron el 30% cuando, cuando hiciste la conversión. Ahora, con respecto a la criptomoneda, yo también la otra vez me había quedado con ganas de explotar un poco más, pero lo, lo estaba haciendo por chat nada más, eh, averigüé algo acerca de la criptomoneda. El Bitcoin es la primer criptomoneda que existe. Así como el dólar, como el euro, como el peso argentino, es solamente un, una criptomoneda. Hay, existen otras criptomonedas que tienen menor valor que el Bitcoin. Lo cual no quiere decir que no sea conveniente para hacer la conversión y sacar la plata. Correcto. Eh, el, es que alguno carico? de vosotros, eh, un segundo, ahora sigue, Marcelo, alguno de vosotros, sí. efectivamente, si cogéis una criptomoneda seria, no os voy a decir nombres porque no me las sé las otras, pero que esté ligada al dólar, eh, ahí es casi mejor para sacar, para transportar el dinero. Porque ahí sabes que si metes cinco mil dólares, te van a salir cinco mil dólares. O, lo, o la cifra que sea, porque está ligada, anclada al dólar. El Bitcoin, como tiene volatilidad, pues a lo mejor no. Efectivamente. Estoy de acuerdo, sí. eh. Toda, claro. Todas las criptomonedas tienen. Eh, son volátiles, Luis. No, pero hay algunas eh, que no. El, no te el, sé decir Bitcoin, nombre. El, sí, el hay Bitcoin algunas que, que están ancladas. Están ancladas al dólar. Eh, sí, no. Eh, todas las monedas pueden ser convertidas a criptomonedas. El dólar, el euro, el peso argentino, todos se pueden convertir a criptomonedas. Ahora, para trasladar las criptomonedas, se utiliza eh, un mecanismo que se llama blockchain, que es como el sistema de los bancos sí, que existen sí, hoy, las transferencias que Correcto. hay de banco a banco. Eh, y, y esa es una plataforma única. Ahora, lo que no es único son las criptomonedas. Uno puede elegir buscar una criptomoneda que cotice menos si la cuestión es solamente trasladarla. Correcto, pero Bitcoin, ojo, que es una criptomoneda... Bitcoin, espera, espera. Que te está viendo mucha gente, Marcelo. Tiene que es una criptomoneda seria, no una criptomoneda que hemos creado entre Marcelo y yo, que también sería una criptomoneda. Y también usaría la blockchain, pero a lo mejor le hemos la puesto ahí una cosa para quedarnos el dinero. Lo digo en broma los para los que me bancos, entendáis. La mayoría de los bancos crearon su criptomoneda. La mayoría de los bancos la han creado. Pero pues la mayoría Yo, más yo de los bancos el... no me fío. Porque para, sí. eso, para sí. eso lo dejo en los bancos. Bueno, no, pero esa es la cuestión. Si uno va a borrar en claro, criptomonedas, claro, para eso. Porque es. si lo llevo en la criptomoneda del banco, va a ser el banco el que se lo va a decir rápidamente al Estado Oye, mira, para claro. eso las están, cre las están creando, precisamente. Claro. Y en realidad todas las monedas, lo que estuve también leyendo, que todas las monedas devalúan porque todas las monedas están basadas, están fijadas en el precio del dólar. Y el dólar a su vez. El Bitcoin 60, no está basado en el precio del dólar. No, no, no. Toda Ah, dólar sí, y las fias las la monedas FIA, dices, las la de papel. Claro, sí, sí, sí. Correcto, ese es el, eso es lo, ese es el valor, mensaje. Ese, Marcelo, es el mensaje que os quise dar: que aunque el dólar a lo mejor sí. se está revalorizando con respecto al, a, a la moneda sí. colombiana o la que sea, al final sí. va a caer, porque si el dólar cae, van a caer todas. Exacto. Ese es un poco el mensaje que os quise transmitir, sin alarmaros, de aquí a un año vista, dos años vista, tres años vista. Claro, pero. Lo nuestro, lo nuestro, lo que a mí también me surgió la, la, la inquietud, es sacar mi plata de acá y llevarla para allá. Pues sí mira, toque, si quieres mi consejo si rápido, la... Marcelo, una criptomoneda que sea fiable, que no la hayan creado tres amigos ahí, que existen más de mil criptomonedas, ¿eh? Entonces, una fiable, no, lástima que ahora no te puedo decir algún nombre, pero sé que hay unas serias que están ligadas al dólar. Te quiero decir que si que van a valer lo que vale el dólar. Ya está. Y para hacer un transporte es lo ideal porque no vas a tener volatilidad. Luego, ya para dejarlo ahorrado, pues ya no, porque para eso te podrías quedar en dólares igualmente. Pero claro. para el transporte, y, y tengo alguna en la cabeza, pero no, no me quiero meter la pata. Eh, pero no te cobran impuesto ahí, ¿no? Para pasarlo a una criptomoneda, ahí en Argentina. Es bajísimo el, el, el, el monto, el porcentaje que te cobran. Y el, el porcentaje es un porcentaje fijo. No es acorde a la cantidad de plata que vos vas a convertirla. Pues os aconsejo que lo, escucha, os aconsejo que lo investiguéis y eso sí que os meto un poco de prisa porque sí. ya veremos cuánto tardan en poner ahí otro impuesto, ahí en Argentina para el, para el cambio a las monedas. No, seguro, seguro. Acá ahora tenéis ahí una puerta abierta que os estamos dando la información ya cada uno que tome su decisión pero tenéis ahí un camino es que yo lo he visto mucho en telegram cómo lo paso que si western union que si el tal que si el impuesto país que el y yo pensaba siempre y estas personas no han mirado esto pues ya lo, lo hemos dicho para eso por eso os hice el vídeo el otro día y, y tenéis ahí nada, igual dentro de un año coge el gobierno argentino y dice no también si vas a la cripto también te lo pongo pero insisto cuidado a qué cripto lo lleváis que ahí también hay mucho engaño vale fiaros el bitcoin es serio es transparente el problema es que con el dólar pues está fluctuando a la larga yo mi opinión siempre va a subir el bitcoin y el dólar siempre va a ir para abajo mi opinión pero si no queréis, queréis evitar la volatilidad como decíais en algún comentario buscáis una moneda una criptomoneda que esté ligada al dólar entonces va a valer lo que vale el dólar si el dólar sube la monedita va a subir con el dinero que habéis metido y si baja a baja, bajar pero siempre va a valer lo mismo lo mismo que el dólar. Y es que no sé si es el Tether, pero no me hagáis caso, que os estoy hablando de memoria, ¿eh? No digo más. Luis, se llaman hay unas que el un el Ripple, Elitecoin. Ripple, el exacto, tether. pero mirarlo a vosotros, que yo no, no os quiero decir una u otra a ver si luego metemos la pata. Ripple justamente la más desconfiable que de hay. Bueno, Luis, yo me tengo que marchar. Vale, no, lo dejamos ya. Sí, sí, Brillines, nos despedimos oh. ya que hemos estado aquí un montón. Un placer. Un placer estar con vosotros, de verdad. Muchas gracias, gracias a, todos. a todos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por, todos. Muchas gracias a todos por muy todo. Muy, muy, bien, hecho. muy buen trabajo de moderador. Sí, no, os he, dejado, os he dejado en. Como estabais hablando también con Don Alberto, os he dejado un poco y os he puesto en, en vivo, sin que lo supierais. Luego ya Milton se ha dado cuenta y os ha dado una voz de alarma, pero que sepáis que habéis estado un buen rato. Yo se lo estaba diciendo a, a los que estaban en YouTube les decía: no, no lo saben vamos había una que estaba hasta en la cama y la han visto en la cama lo estaban diciendo en el chat <risa> bueno PrILINES, que muchas gracias por haber estado ahí como siempre poner un like por fin tanto los que estáis ahora en vivo como los que lo veis luego lo que os digo siempre eh, los que lo veis luego ponerme en los comentarios todas las preguntas vale para los próximos vídeos os las respondemos y suscribiros vale si os ha gustado claro que siempre emitimos en vivo y ahora eh, durante este, esta situación estamos emitiendo todos los días vale muchas gracias nos vemos mañana